¿Cómo contribuye a Ascensa a la agricultura sostenible? La estrategia de La Granja a la Mesa pretende cambiar el sistema alimentario actual hacia un sistema más sostenible. Uno de sus objetivos es la modificación del sistema de producción acompañado de una reducción del uso de los fitosanitarios de mayor riesgo y mayor peligro. Desde Ascensa apoyamos todos los cambios que hagan de la agricultura una actividad más sostenible. Es decir, una agricultura que vele por la protección del medio ambiente, que sea fuente de biodiversidad, y que aporte calidad de vida y rentabilidad a los agricultores. Por ello, desde Ascensa, hemos puesto todo el empeño y los recursos en el desarrollo de soluciones con un perfil bajo como la línea Blexia y promoviendo y desarrollando acciones con nuestros distribuidores y agricultores que permitan ayudarles a adaptarse a dicha transformación. Tú decides Ascensa porque eres imparable.